El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. La adopción de personas, mascotas y objetos, tanto en África como aquí en Europa. Se estima que en España existen en el momento 20 millones de mascotas. El gasto anual por mascota también se estima en 1.000 euros al año. Es decir, 20.000 millones ...de euros que gastamos en mascotas. Según el país, en 10 de los 21 distritos de Madrid... ...hay ya más mascotas que niños entre 0 y 9 años. Y todos sabemos que en algunos, en muchos casos... De, necesidad, ...de personas necesitadas, el servicio de las mascotas... ...es digno de consideración y muy relevante. También en caso de necesidades para encuentros de personas perdidas eh, en momentos de desastres, eh, encuentros de drogas, incluso, los servicios de las mascotas es extraordinario. Aquí hablamos de la masificación de mascotas en ciudades eh, y en pisos, eh, que a veces nos lleva a olvidar otras necesidades urgentes, como el cuidado de personas mayores, sin techo, eh, inmigrantes, refugiados, etc. En África... No se conocen los huérfanos y, por tanto, la adopción porque en las zonas tradicionales, en la sociedad tradicional, los niños pertenecen al clan, a la familia pequeña, pero también a la familia grande del clan. Es decir, la solidaridad prevalece. Y es quizá eh, lo que aquí nos debemos preguntar, ¿cómo tomamos nuestras decisiones? Muchos pensamos que podemos hacer lo que queremos con lo que nos pertenece. Lo usamos como nos apetece. Pero la convivencia exige respeto mutuo y exige consideración y solidaridad. Por eso nuestra pregunta es, ¿cómo tomamos nuestras decisiones de forma solidaria, que humaniza a los demás y a nosotros mismos, o de forma egoísta, que nos aísla de los demás y que rompe la convivencia? El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur la editorial.